¿Cuáles son los eh, aspectos de eh, el acto administrativo? ¿Cuáles serían las características para ustedes en términos muy muy generales? Ok. Y, o, o seguimos eh, o tal vez este, me falta ahí comentar algunos puntos, ¿no? Este, pero en términos generales para ustedes ¿cuáles serían las características de un acto administrativo? Hoy que ya hemos visto este, es, estos puntos, ¿no? Si gustan, compartirlo ya sea a través del chat, también lo pueden hacer, o bien, utilizando su micrófono, sin mayor problema. ¿Qué es un acto unilateral? Muy bien, mi querida Norma, ya tenemos una característica, otra característica, para todos ustedes, ¿cuál sería? Adelante, adelante, los escucho, y los leo también, por supuesto. Ok. O si pudiéramos señalar, ¿cuál es la característica más importante que vamos a observar en un acto administrativo? Si alguien observó ahí el tema, es ¿cuál es la característica principal con la que vamos a identificar a un acto administrativo? Ya con esa característica estamos del otro lado. ¿Cuál sería esa característica primordial del, del acto administrativo? que lo distingue de cualquier otro documento, de cualquier otro acto. ¿no? ¿Alguien, ¿Alguien recuerda cuál es una de las características primordiales, esenciales del acto administrativo, que afecta el entorno jurídico del contribuyente? Es correcto, mi estimada Norma Cortés. Así es. Y esa afectación se va a dar porque el acto administrativo es coercitivo. Es precisamente así. Por eso la afectación a la esfera jurídica del gobernado, al entorno jurídico del contribuyente, es porque el acto administrativo es coercitivo. Entonces tenemos que un acto administrativo o se atiende o en su caso se impugna. Y si lo vamos a impugnar, entonces tendríamos que analizar el recurso de revocación, tendríamos que analizar el juicio de nulidad y tendríamos que analizar en su caso, perdón, el juicio de amparo indirecto. Pero hoy no vamos a señalar respecto de la impugnación. Hoy precisamente vamos a hablar sobre la atención al acto administrativo, es decir, ¿qué vamos a contestarle? ¿Qué vamos a responderle a la autoridad fiscal? ¿Cómo le vamos a responder? La característica primordial del acto administrativo es precisamente que es un acto coercitivo, que por fuerza de ley va a obligar a imponerse al gobernado para que él cumpla con lo señalado en el documento, en el acto, ¿ok? Entonces, hoy no hablaremos de medios de defensa, de recurso de revocación, de juicio de nulidad, ni de juicio de amparo. No estaremos señalando cómo nos vamos a defender o cómo vamos a impugnar el acto administrativo. Lo que sí ya sabemos, y eso nos quedó claro en esta primera parte, es que tenemos un plazo para podernos inconformar por el acto administrativo para hacer valer eh, la legalidad o no o ilegalidad del acto administrativo eso ya nos quedó que tenemos este plazo y cómo poderlo computar pero no hablaremos de la impugnación más bien estaremos hablando de cómo vamos a atender esta situación del acto administrativo que nos están notificando que nos están haciendo llegar ¿okay? Entonces principios básicos que tenemos que considerar para la atención de eh, los actos administrativos, de cualquier tipo de acto administrativo que nosotros pudiéramos señalar. Y para ello, tenemos que recurrir a tomar en cuenta unos principios básicos eh, en el ámbito jurídico, principios de derecho, que son los principios de derecho. Son máximas de verdad absoluta. Son máximas que se van a aplicar en caso de una controversia que se suscite entre dos partes. Siempre vamos a tener de una parte quien demanda, por la otra parte vamos a tener quien este, es el demandado. ¿Okay? Aunque no vamos a hablar de medios de defensa ni de lo que se tiene que hacer para poder... Eh, aplicarlos, lo que sí vamos a señalar son estos principios básicos, porque si lo que hoy vamos a atender, si lo que hoy vamos a responder ante la autoridad fiscal, al final pudiese ser utilizado o no en un medio de defensa, y ahí es donde ya le dejaríamos esa eh, ese aspecto, pues, a nuestros amigos abogados, ¿no? Nosotros hoy vamos a actuar en el sentido de que vamos a darle atención a lo que la autoridad fiscal nos está solicitando, lo que nos está indicando a través del acto administrativo. Y para ello es fundamental conocer los principios generales de derecho, ¿ok? ¿Cómo que? Como máximas absolutas que se van a aplicar en caso de una controversia, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado el principio de la afirmación? ¿A ¿Alguien sabe lo que se refiere al principio de la afirmación como un principio de derecho en el ámbito jurídico? ¿Alguien lo ha escuchado, sabe a qué, de qué se trata este, este principio. Ya les dije, nos podemos equivocar aquí, nos podemos señalar precisamente de eso, se trata, ¿no? De buscar el aprendizaje de manera conjunta y hacer un crecimiento de, de un incremento de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos en las distintas áreas, ¿no? Entonces aquí eh, les pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado el principio de la afirmación? ¿A qué se refiere el principio de la afirmación? Si no lo han escuchado también se vale decir oye Frank no no tengo ni idea ¿no? ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado ese principio? ¿Ok? No nadie lo ha escuchado el principio de la afirmación ¿Ok? No, dice Lorenzo, no, no lo he escuchado. Muy bien, Lorenzo, se vale decir respectivamente, no, no sé, no lo conozco, no lo he escuchado, vengo a eso, también se vale decir, ¿no? A eso vengo, contador, a eso vengo, licenciado, a aprender, ¿no? Para eso estoy aquí, Efraín, para aprender precisamente, a que. Abigail Granados, adelante, te escucho, Abigail. Bueno, yo sí he escuchado un poco sobre el principio de afirmación, y pues, más que nada es que supone la presencia de uh -huh. mostrar la verdad. Ok. O sea, básicamente, pues, que, que, que sustentes, que es algo verídico. Ok, que es algo verídico. Ok, interesante. Mi estimado Felipe, por ahí vi que, que abriste el micrófono también. Gracias, Abigail. Gracias por, por participar. Felipe, ¿querías compartirnos algo? Adelante, te escuchamos también. Si no... Bueno, pues puedes permanecer con tu micrófono apagado, no pasa nada, ¿ok? Bien, efectivamente, tiene que ver con lo que comentas en parte, Abigail, pero lo, lo que tenemos que tener muy en cuenta es esto que señalas, demostrar la verdad, pero ¿qué tipo de verdad va a ser? Va a ser una verdad que nosotros le llamamos jurídica, una verdad legal lo que se puede demostrar a través de instrumentos que reconoce el derecho. Esa es la verdad legal. Todo aquello que nosotros podemos demostrar a través de diferentes instrumentos que son reconocidos por el universo del derecho, eso, eso va a constituir nuestra verdad legal, nuestra verdad jurídica. Entonces la verdad jurídica la tenemos que acreditar, la tenemos que demostrar, ¿ok? Entonces en ese sentido para nosotros es importantísimo conocer el principio de la afirmación. ¿Qué tipo de verdad o cuál verdad jurídica es la que vas a demostrar. ¿okay? Eh, el principio de la afirmación establece lo siguiente. El que afirma está obligado a probar. El que afirma está obligado a probar. El que niega no está obligado a probar nada salvo que la negativa implique la afirmación de otro hecho ¿ok? entonces este principio de derecho se va a aplicar cuando tengamos cualquier tipo de controversia oye Efraín pero ahorita no tengo una controversia con la autoridad fiscal o tal vez sí ¿no? porque voy a atender una, un oficio de invitación, voy a atender un requerimiento, voy a atender una multa ¿no? pero cuando estemos en juicio por alguna situación, por alguna circunstancia, este principio se hará valer, el principio de la afirmación. El que afirma está obligado a probar. El que niega no está obligado a probar nada, salvo que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Oye, esto se encuentra un poco rebuscado. Sí, pero siempre vamos a atender a la forma en la que se están desarrollando los acontecimientos. Por ejemplo, a ustedes que les encantan esas series de televisión eh, de, de investigación criminal y cuestiones por el estilo, ¿no? Cuando le preguntan a una persona, la tienen detenida, la llevan al, o sea, al centro policial y le preguntan, ¿usted estaba... Eh, en el lugar de los hechos cuando se cometió el delito la persona puede que diga no, no estaba bien, ahí tenemos una negación pero a la vez trae implícita una afirmación que no vemos lo que pasa es que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo entonces cuando la persona dice no estaba en ese lugar, está afirmando de manera implícita que estaba en otro. Por eso se le dice, bueno, entonces díganos en dónde estaba y nos lo tiene que acreditar para soportar lo que se dice ahí en el argot coloquial, su coartada, ¿no? Que no es otra cosa más que lo que compartía Abigail, que es la verdad jurídica, la verdad jurídica, la verdad legal, es que yo no estaba presente en ese momento porque estaba en este otro lugar y se lo acredito, ¿ok? Por ejemplo, tenemos que ser mm, sumamente cuidadosos en estos temas, ¿ok? Eh, por ejemplo, cuando una persona... Demanda a otra el pago de una eh, de una deuda por una compra de mercancía, ¿no? El proveedor A le vendió a su cliente B una mercancía. El cliente B no paga, ¿ok? El cliente A va a demandar el pago, va a demandar el pago. A B. ¿Qué es lo primero que tiene que acreditar? ¿Ok? Ahí vendría la pregunta. A le dice a B, usted me debe estas facturas. ¿Ok? Usted me debe estas facturas. Ahí está el principio de la afirmación. ¿Qué está afirmando A? Que existe una deuda. Por lo tanto, lo tiene que acreditar. ¿Okay? Si B responde, yo no tengo relación comercial con usted. O sea, B no está diciendo que no deba las facturas. Lo que B está diciendo es que no tiene relación comercial con A. Ahí está B en una negativa que no tiene que acreditar nada, ¿ok? Entonces hay una afirmación de A donde dice me debe y hay una, una negativa de B al señalar no, yo no tengo relación con usted, ¿ok? Entonces ahí A tiene que acreditar, tiene que demostrar su verdad jurídica o su verdad legal. B no tiene que demostrar su negativa de no tener una relación comercial, ¿ok? Si la respuestas de B, o sea, es donde viene lo cuidadoso que a veces dejamos de observar, y sobre todo porque no estamos metidos en el tema como contadores. Si en el caso de B se dice, en el caso de B, dice, no te debo, ojo con la, la respuesta de B, a le cuestiona, me debe estas facturas. B señala, no, no le debo, implícitamente está señalando que ya liquidó la deuda. No, no te debo porque ya te pagué. Y entonces ahí la negativa implica la afirmación de otro hecho que tiene que demostrarse. ¿Ok? Entonces ve, oye, tiene una negativa diciendo que no debe, pero al afirmar que ya pagó, entonces viene esta situación de eh, la afirmación. ¿Ok? Oye, ¿y esto, esto se puede dar en materia fiscal? Por supuesto que se da en materia fiscal. La autoridad señala, Efraín... Estos depósitos en tu cuenta bancaria son ingresos, ¿ok? Ahí está una afirmación, ¿ok? Y muchas veces dicen, es que la autoridad tiene que demostrar. No, la autoridad no tiene que demostrar. Ahorita vamos a ver por qué la autoridad no tiene que demostrar. La autoridad señala, Efraín, estos depósitos son ingresos. Y Efraín responde, no fisco, no son ingresos, porque son préstamos, porque son donativos. Ahí está la negativa, la negativa de Efraín, pero implícitamente hay una afirmación, afirmación verdad legal, verdad jurídica que se tiene que acreditar. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vas a aplicar el principio de la afirmación? El que afirma está obligado a probar. El que niega no está obligado a probar, salvo que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Entonces, ahí tenemos ese punto. ¿Ok? Adelante, Esteban. ¿Tienes preguntas? Si no, este no pasa nada. ¿no? Ok. Bien. Vayamos al siguiente. El principio de la confesión. Ok. Se dice que este principio establece lo siguiente: a confesión de parte, relevo de prueba, entre paréntesis, cuando la confesión perjudica a quien la manifiesta. Así es como debe entenderse este, así, así se podría entender este principio de la confesión. Todo mundo va a confesar situaciones que nos benefician. Nadie va a confesar algo que le perjudique, ¿ok? Nadie va a confesar algo que le perjudique, pero cuando el que manifiesta eh, esa confesión le provoca un perjuicio, Efraín está manifestando una confesión, y esa confesión le perjudica, entonces, ya no se requieren de mayores probanzas. Con la confesión es más que suficiente, ya no se necesita acreditar nada, ¿ok? Por ejemplo, nuevamente, por eso en el ámbito mercantil, en el ámbito civil, etcétera, y también en el ámbito fiscal, solamente que no nos damos cuenta del riesgo en el que nos encontramos, se aplican esos principios. Por ejemplo, regresemos a A y a B, ¿ok? A y B, demandando esta cuestión de la deuda mercantil. Entonces tenemos que A le dice B, me debes estas facturas y B diga en su respuesta, sí es cierto, te debo tal y tal y tal factura, discúlpame, no te las he podido pagar. Entonces ahí B ya tiene una confesión. Esa confesión le perjudica. ¿Por qué? Le perjudica porque ahora ha reconocido una deuda y el monto correspondiente de ella. Oye, ya no necesita probar A absolutamente nada, ni necesita probar la relación comercial, ni tampoco necesita probar el adeudo. ¿Por qué no lo necesita probar? Porque B ya confesó. Es como cuando el SAT me dice, Efraín, me dé de estos depósitos que tienes en tus cuentas son ingresos y yo le respondo a la autoridad, Sí, autoridad, efectivamente, son ingresos, pero discúlpame, es que no había eh, podido timbrar eh, los comprobantes fiscales, pero ya los voy a timbrar hoy. Así que, este, bueno, el, el asunto es que tú ya confesaste que se tratan de ingresos, ya no se requieren mayores probanzas. Con la confesión, es más que suficiente porque esa confesión te va a perjudicar. Entonces, la confesión se tiene por válida. Son puntos estos dos principios tan fundamentales para poder contestar a la autoridad fiscal que muchas veces nosotros como contadores desconocemos del efecto que puede tener. ¿Por qué? Porque dentro de una redacción, dentro de un escrito de un escrito de atención a la autoridad fiscal, nosotros estamos ¿qué? afirmando circunstancias o bien estamos confesando algunos hechos. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros no perdamos de vista los principios, el principio de la afirmación. El que afirma está obligado a probar, salvo que y el que niega no está obligado a probar, salvo que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Y el principio de la confesión, a confesión de parte, relevo de prueba. Carlos Fragoso, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Veo que tienes el micrófono abierto y con gusto. Uh -huh. okay. es que no, no, está claro, perdón. Lo, no lo... te preocupes, no pasa nada. Listo, mi estimado Carlos, gracias a ti. El último principio, el, pre, el de presunción de inocencia. Qué significa este principio? Cómo se establece? el principio señala todo toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ok? Bien este principio de presunción de inocencia solamente es aplicable en materia penal nada más, ok? Por qué toma toma fuerza este principio de la presunción de inocencia vamos a hacer un parteaguas para poder comprender esto y saber cómo vamos a redactar nuestro escrito vamos a hacer un parteaguas del 2011 hacia atrás no hay auge de derechos humanos del 2011 11 hacia adelante, comienza todo un auge y una publicación sobre todos los derechos humanos que, que, que, que existen, ¿no? Bien, en materia penal, antes del 2011, se decía, la reina de las pruebas en materia penal es la confesional. Esa es la reina de las pruebas. ¿Por qué? Ah, porque deteníamos a una persona la se llevábamos ante el Ministerio Público, le preguntaba, el Ministerio Público, le, la, la Policía de Investigación, si quieres, le preguntaba, oiga, ¿usted cometió el crimen? Y entonces él señalaba, no, yo no lo cometí, yo no hice nada, yo ni, no hice absolutamente nada. Y entonces decían, ah, ok, entonces como hay una negativa pues eh, sobre ello no hay por qué probarlo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se hacía? La realidad. Lo que se hacía es llevarlo a un cuartito, establecer mecanismos de presión, tortura, eso es tal cual, se le establecía todo un mecanismo de tortura y después de ese procedimiento de tortura regresaba nuevamente y se le volvía a preguntar, oiga, ¿usted cometió el delito?, y entonces, después de esas condiciones de tortura, el inculpado, el probable, el presunto, decía, sí, yo lo hice. Lo hice porque me caía muy mal, ¿no? Y entonces se decía, bien, el Señor ha confesado, ya no necesitamos mayores probanzas, ¿ok? Esto también lo ves, por ejemplo, en el juicio de Jesucristo, ¿no? Eh, si bien eh, estamos hablando de aspectos jurídicos, pero lo que quiero es que observen la claridad del tema, ¿no? Cuando le pregunta el Sanedrín a Jesús, oye, tú eres el eh, hijo de Dios, y dice, bueno, pues sí, entonces ya no necesitamos más testigos, ya no necesitamos más probanzas. ¿Por qué? Porque hay una confesión, y al existir la confesión, entonces ya no es necesario más pruebas. Entonces, con este procedimiento que llevaba México, donde la prueba confesional era la reina, porque el inculpado decía, sí, yo cometí el delito, y entonces se aplicaba el principio de la confesión. Ante esta situación llegaron quejas a nivel internacional, a instituciones internacionales, y se dijo, México... ¿Por qué en materia penal estás aplicando el principio de la confesión si tienes firmado un tratado en el cual se establece el derecho a los inculpados, a los presuntos, a los probables, de no autoincriminarse? ¿Okay? Entonces estás incumpliendo con el tratado. Ahí va el jaloncito de orejas México. ¿okay? Pero México no nos podía decir, oigan, ¿qué creen? Durante todos estos años hemos aplicado el principio de la confesión en materia penal y a partir de hoy vamos a aplicar el derecho de presunción de inocencia. No se podía decir eso. ¿Qué fue lo que se dijo? Señores, México está adoptando toda esta cuestión de derechos humanos para poderlo aplicar en el ámbito penal y etcétera, ¿no? Y entonces se da el auge de derechos humanos y cobra relevancia al principio de la presunción de inocencia. ¿Por qué en materia penal... Eh, pesa más el principio de la presunción de inocencia que la confesión, es decir, si una persona inculpada presunta probable es detenida y llevada al Ministerio Público y se le cuestiona, usted cometió el delito y esta persona dijese sí, yo lo cometí, diríamos no, no es suficiente, ¿por qué?, porque se requiere acreditar, demostrar la comisión del delito por parte del Estado, porque tiene el derecho a no autoincriminarse. Y entonces, aunque haya dicho, esto es importante saberlo, aunque haya dicho la persona, sí cometí el delito, no es suficiente, porque hay una presunción de inocencia y esa presunción siempre será válida en materia penal porque lo que está en riesgo es la libertad personal, ¿ok? En cambio, en materia civil, en materia mercantil, en materia fiscal administrativa, donde están determinándose créditos, no está de por medio la cuestión de una sanción corporal, está de por medio el patrimonio. Es decir, si a mí me determinan 20 millones de pesos de crédito fiscal, pues lo que está en riesgo es mi patrimonio para poder pagar ese crédito fiscal. Por lo tanto, ahí no hay una presunción de inocencia porque no está en riesgo mi libertad. Sin embargo, si me acusa el Servicio de Administración Tributaria por el delito de defraudación fiscal, de evasión fiscal, entonces ya cambió la temática, ya no es fiscal administrativa, ahora es fiscal penal, entonces ahí al estar involucrada la materia penal y estar en riesgo la libertad del contribuyente es entre el principio de la confesión y el principio de la presunción de inocencia va a prevalecer el de la presunción de inocencia y el estado tendrá que demostrar. Por eso, el principio de la, de, de la presunción de inocencia solamente va a ser aplicable si está en riesgo la libertad del gobernado. Pero si lo que está en riesgo es su patrimonio, entonces se van a hacer válidos el principio de la afirmación y el principio de la confesión, ¿ok? Y este principio de la confesión, aunque no te estés dando cuenta como contador, en cada momento lo estás aplicando sin darte cuenta. Tú supones que estás cumpliendo con obligaciones, pero en el fondo estás confesando.